Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy vamos a hablar sobre el final de la floración y la cosecha. Para finalizar vamos a responder a la pregunta que desde Cartagena nos hace Sonia, también relacionada con el final de la floración. Sonia quiere saber si debe cosechar todas sus plantas a la vez, aunque todos los cogollos no muestren el mismo estado de madurez. Hola Sonia, cada planta tiene su propio ciclo de madurez, incluso los cogollos de una misma planta pueden no tener un estado óptimo de cosecha en el mismo momento. Cuando esto sucede podemos recurrir a una cosecha progresiva. Para realizar una cosecha progresiva retiramos primero los cogollos maduros y dejamos un poco más los que aún no. Habitualmente los cogollos centrales llegan a su estado de madurez antes que algunas de sus ramas laterales, así que utilizaremos unas tijeras de poda bien afiladas y desinfectadas con alcohol para evitar problemas con los hongos. Con un corte limpio retiraremos los cogollos más avanzados del resto de la planta, que continuará madurando, resolviendo así el problema de tener que cortar alguna flor antes de tiempo o que en la espera se nos pase alguno de nuestros preciados frutos.